Buenas noches, gente, ¿cómo están? Voy a iniciar la transmisión también en TikTok. Bienvenidos. Bienvenidos todos en las diferentes redes sociales. Gracias por estar en esta transmisión. Son las 10:21 de la noche. Eh, gracias, Andrés Durán. Un abrazo. Omar, o Cádiz también. Bienvenido, Omar. Eh, Recendis, Juan Antonio Garay. Bienvenido, buenas noches. Gracias a toda la gente que se está reuniendo. El día de hoy que vamos a tener, eh, bueno, eh, mi intención el día de hoy era hacer el programa de, pues, la rajada peludona para que nos hablaran por teléfono y nos contaran sus historias paranormales. Sin embargo, eh, cristian pidió que otra vez le hablemos hoy porque nos quiere contar todavía algunas otras cosas de su vida, de su familia de su novia y de sus hijos, que como el día de ayer vimos, pues son hechos de trapo, de palos de escoba, eh, solamente tienen la, la cabeza que él compró. Y entonces hoy le vamos a llamar porque nos pidió que, que le llamáramos en la transmisión. Y bueno, si alguien, bueno, iba a decir que si alguien tenía preguntas para él, pero la verdad es que como le vamos a hacer videollamada por WhatsApp, no podemos eh, usar la línea. Entonces, pues, eh, si, si tienen algunas preguntas, pues háganla, háganlas en el chat, háganlas en, eh, en Super Chat, y yo voy a estarlas leyendo si tiene preguntas para él. Vamos a, a hacer la llamada, esta segunda intervención con Christian. Eh, estamos en aquí y aquí está Cristian vamos a llamarle a Cristian que eh, al parecer estaba listo hace un rato a ver creo que le llamé mal era aquí sí ahí está está entrando la llamada le doy la bienvenida a toda la gente que me está viendo en TikTok ¿cómo están? buenas noches Gracias a todos por estar esta noche aquí. Hola, hola, buenas noches. Ahí tenemos eh, la llamada. De hecho, me dijo eh, que lo esperaba un poco, que ahorita subía. Así que si no contesta, no pasa nada. Ahorita nos va a contestar. Eh, no se preocupen por eso. Y en un abrazo a Facu Carp también, a Rubén José Peña Oliveros. Espero les haya gustado el día de hoy le, el video que les subí sobre eh, la visita que le hicimos a Mano del Chango, que es un muy buen amigo. Y con Mano de Chango voy a estar trabajando eh, sobre el museo que vamos a hacer de criptozoología. Estaremos, bueno, ellos estarán haciendo piezas de los criptidos Ya hablamos de qué críptidos quiero que se realicen. y La idea era presentar el Museo de Criptozoología, al menos como una exposición, para dar inicio a esto en este año, en alguna parte de la Ciudad de México. Ahorita estoy con, con los de los eventos que tengo en octubre y noviembre, así que no sé si finalmente podamos tener... Una presentación, una exposición de las criaturas críptidas en Ciudad de México a finales de noviembre. Puede ser que sí, depende cómo eh, pueda él crear los monstruos. Eh, si no se puede realizar, eh, de todas maneras, en uno de los eventos de la Ciudad de México, si es que también se... Ya me deberían haber mandado un correo, ya me deberían haber dicho si se concretaba... Una, una presentación en Ciudad de México, pues también podríamos ahí presentar algunas figuras criptozoológicas. Ya eh, tengo que manejar, tengo que saber si esto se va a concretar para el día de mañana o pasado, a más tardar, para saber si en Ciudad de México voy a estar en, el, en un sitio que todavía no les puedo decir porque todavía no está confirmado. Pero si se confirma, pues bueno, estaremos eh, con algunas criaturas criptozoológicas y tal vez de una conferencia de criptozoología. ahí todavía no sé, necesito esperar ese correo que ya se tardó bastante. Y si no, vamos a, a tener que movernos para poder buscar otro evento en alguna otra ciudad de, de México. Y si no, en el extranjero. Si ustedes saben de algún evento de cualquier país, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Centroamérica de cualquier país o región de América, eh, mándenme un WhatsApp con la información de ese evento y nosotros nos podremos comunicar, eh, mi, mi manager se puede comunicar con las personas que estén realizando los eventos para octubre y noviembre, y si no es en la Ciudad de México, estaremos yendo pues a otro país, el chiste es que tengamos ocupados esos, esos días. Eh, así que ya lo saben, podemos ir a su, a su país, solamente entre mañana y pasado, si no me confirman, buscamos nuevo evento. Ya me están haciendo una llamada, pero tengo que llamar yo a nuestro amigo. Es que buscaba mi otro celular, ¿con quién hablo? A ver, vamos a llamarle. Ya está con nosotros nuestro amigo eh, Cristian, parece que ya está contestando. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Ya está esperando. ¿Cómo estás, sí, está. Cristian? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué estamos nosotros. Ah, perfectísimo, Cristian. Buenas noches, un gusto saludarte, mi hermano. Ah, sí. Acom acomodan. Acomoda el teléfono por ahí. Sí, aquí tengo prendido este, aquí este, en este, este puede también, ¿no? Computador. Ah, ahí tienes una computadora también. Muy bien, Cristian, pues sí. ayer se terminó la batería y ya no pudimos seguir la entrevista. Eh, ¿Nos estabas platicando o nos ibas a platicar sobre las fotografías que tienes en la pared? Y eh, ya no las alcanzamos. A Esas. ver. A ver, cuéntanos. Sí resulta que ya iba, eran estas, aquí es de arriba, aquí se va a ver, le voy a mostrar. Y tengo las primeras veces que me conocí era cuando tenía el saco amarillo a ella, a Natalia. Oye, ¿y por qué Natalia en esas fotos tiene una cara diferente a como la tiene ahorita? Por lo que no tenía gafas. Ella antes sí estaba bien y después se enfermó en la vista. Se enfermó de la vista, después la oye provocó... pero... Pero veo que tiene también como que los dientecitos ahí también, pero en el, en, en personal Estaba ¿no? La sonriendo porque se así. Estaba sonriendo. Y cuando ya se ya se dejaba tomar fotos y todo. El... Sonríe. Cuando con... la conocí a Ah, ok, es cuando la conociste y sonrió hacia la cámara. Pero pero ahí lo otro de, de atrás es porque el peinado ya era una cola de caballo. Okay. Se había hecho. Atrás. Se había hecho una cola de caballo. ¿Ahí donde están? En la siguiente foto, ¿dónde están, Cristian? En esta a, azul, estamos en el es, el... es aquí en Colombia, en la localidad, en el pueblo de Choachí. ¿La llevaste al pueblo de Choachí? Para tomar fotos en esa iglesia y en esos lugares para sí, tenerlos de recuerdos sí, y para el Facebook. Oye, ¿y ¿quién te tomó esa fotografía? La gente. ¿Qué, qué le dijiste que si te podía tomar una foto? Sí. Y, y porque quería aparecer así con la Natalia, así ¿Y los dos. ¿No te dijeron nada de Natalia? Esos días, uh, sí, muchas veces se asombraban porque yo llevaba cargando esa mujer y todo, bueno, ¿Sí? por el modo como la alzaba, sí. Sí te preguntaron, ¿y qué le dijiste? Les pues dije que, no, mi novia, estábamos empezando la vía. Estabas empezando, sí. pues sí, es cuando empiezan a salir, ¿no? A, a conocer lugares, a pasarla bien. Ahí sí, lo que alcanzamos al último, pues, a la hora, sí. Ahí compramos un pollo en un restaurante ya y, y regalé una chocolatina de las blancas. Ah, compraron un pollo y unas chocolatinas blancas. Sí. Ok, y, y, y, y después... ¿por, qué tienen, ¿por qué tienen gorrito los dos? ¿Hacía frío? Ah, no, ya era. No me gustaba ver así como si fuera abrazándolo así, normal. Ok, ok. Sí, sí, se Pero ve. Que... Porque al principio así no no miraba la cámara y pues ya ahora la, la enseñé para que cuando tomé fotos ya mire y todo. Ah, ya volté. Me concentré más. Ya volteé a la cámara. Muy bien, a ver, vamos a ver la otra foto. La otra. La otra, estas son dos, van en una, en un, en una sola hoja. Ok. O Se son... o sea, fue aquí en Bogotá, en Busme, Pueblo. Sí. En horas de la tarde. Sí. Oye, ¿y tú te llevas a Natalia en el transporte? ¿Toman un, un bus? El bus de este país y de, de la ciudad de Bogotá, el, que era así, el, el urbano, sí. Oye, pero eh, eh, Natalia paga su boleto cuando sube al bus, porque pues, obviamente ocupa un asiento. No. ¿No paga? No, la, la verdad, como están las cosas, con lo que es ella, no, no paga. Solo yo soy el que pago lo mío. Ah, pero ella no y paga. Ya, ahí, la tienen ahí, sí, gratis de, de famosa. De famosa, de famosa, claro. Ah. Ahí tenemos la otra foto, mira, ahí, ahí se... esa. Me gustó más. Sí, está muy bonita esa. Se quitó los lentes, ¿no? Se, le, se bajó los lentes. Me gustó harto con los lentes porque veía bonita el cámara con quien le hiciera. Se sí, parecía bueno a una tris, pero esa, eran era unas camas que ya se ponía. Quería ponerse adorno. Sí, y, de y hecho sí y... se, se ve muy muy guapa ahí Natalia. Le quedó no, no, bien el look ese que día. Quiera... Y ahí tomamos con esas tazas que crea que estamos tomando café. Oye, y cuando le sirven el café a Natalia, ¿tú le das el café? ¿Te lo das para que ella beba? Ahí lo que nosotros quedó quedó todo lo repartimos, sí, y ya la dejó tomar y todo, claro. Sí, si la haces. ¿La haces tomar? Sí. Lo a él le gusta, y todo sí. Lo que a él no le gusta, lo que sea como así así, lo amargo ya no le gusta. Oye, ¿y, y le gusta le gusta el, el fuerte o le gusta suavecito? No le gusta, es casi lo suavecito, los, sí, más que todo le gusta así. Tomar así, lo dulce a veces. ¿A, ¿A ti te gusta fuerte o suavecito? Me gusta a veces en, en, entre las dos fuertes y suavecito, yo sí. ¿A ti te gusta no de las dos? Te, gusta. te ¿Te gustan de las dos formas? Sí. Ok. Sí. A ver, veamos. la otra foto? Sí, vamos a ver la otra foto. Que el último de esta foto fue bacán, decía, llegamos por la noche a la casa. Ah, Ay, okay. esta fue allá mismo en, en Choachi, pero era la otra otra, la, la letrero ahí, donde está el Prado. ¿Choac? Cho, ¿Cómo se llama Choac? Choachi. Eh, como que era che o a C i chua. Latina. Mira, aquí hay una pregunta de Resendis que dice que sí. si te gustaría que Natalia tuviera algún parecido con las chicas que estaban ahí tiradas en, en la fotografía de tu perfil de Instagram. No. Ay, la verdad, yo tengo las que imagino más que toda la que está en mi empresa y toda la de oscuros, la que querría imaginar algo. Ok, pero eh, las muchachas que estaban tiradas ahí en la calle, la foto esa, ¿no okay. se, se parecen a Natalia? No, no, eso no, yo, yo lo borré, eso no, eso era más no, no, es por rabito. Ah, ¿sí? okay. ya lo borraste. Negativismo, sí. No, ya es, es que está ella, ya, ya me hizo cambiar eso, sí, me entró en razón y ya, pero eso fue hace mucho, sino que sí. Sí, ahí se ve muy sí, bonita me, eh. me, me Se ve muy bonita esa foto eh Mira ahí Natalia ya está volteando A la cámara ¿Qué, ahí ¿Quién claro. te la tomó? ¿Una persona te la tomó de la calle? ¿Le dijiste? Que si ¿Te tomaba sí, la foto? También. ¿Qué te dijo de Natalia? no que te da para cuerpos Enteros y lo otro No, esa persona sí no, no me dijo nada, solo se asombró Y ya Tomó okay. la foto y se fue No dijo nada No y, por ejemplo, ahí donde estaban sentados, ¿pasaste un ratito sentado con, con Natalia? ¿Platicaron algo? Ahí sí, platicamos, sí. ¿Qué platicaron? De que nosotros, sí, nos vamos, sí, a, a divertir y, bueno, de que, que, que la iba a ayudar ahí. ¿La ibas a dejar ahí? ¿Por qué? Que le prestará, le prestará también, sí, el celular para que llega música también. Ah, ¿pones música ahí cuando están sentados? Mm. ¿Qué música? Ah, sí, también. Sí. ¿Qué música pones? Pues, pues les decía la que nos gusta escuchar, pues, está de Vallenato. Vallenato, les gusta escuchar el Vallenato. Ok, ¿el Vallenato? Y el resto. Ajá. De, Vallenato de, de cuál era de, de, varios, ya tengo varios ahí revuelto. ¿De vallenato y de otras cosas te gustan? ¿Te gusta de todo? Sí. De todo, pero ya, ya el último sí, ya después metí canciones en una celular y tengo, tengo ya otras las cuales ando con ella y todo. ¿A, a Natalia le gusta el metal? Más que todo lo sé es choque. El, ¿El choque? ¿Le gusta el choque? Ah, salsa choque, sí. Y le gusta toda la, la otra está la, la balada y la salsa normal. La salsa, la balada, ok. El, ¿El metal duro no no le gusta? No, casi no. ¿A ti te gusta el metal duro? Bueno, pues... que todo más que todo. Es, pues, Sí, es que es muy escandaloso, es sí. muy escandaloso. El black metal, el, el hard metal, ¿no? No te gusta, a mí, tampoco, sí. a mí tampoco me gusta. A ver, tienes más fotografías, ¿no? A ver, ¿qué no. más tienes ahí? De la mostra, las otras tallas, las de este o son las de mis hijos. Ah, ¿Qué mira más? esa foto, y está muy padre, esa es de Halloween del año pasado. El 31 que pasó, sí, sí pedimos dulces, llenaron ellos las dos calabacitas y recorrimos casi todo el barrio y nos regresamos después a la casa. No Mencio, saliste a pedir dulces con, con los niños. Y él, y él aquí montado, el niño estaba ahí decía, en el carro. Oye, ¿qué decía la gente? Sido? ¿Qué decía la gente? ¿Sí le daba? Eh, ah, ¿Sí, sí. ¿Sí le daba dulces? Sí, los, los llevaba para que se sí, divirtieran, para que, bueno, para que pidieran harto, sí, entonces les diera harto. ¿Cómo, cómo, se pide, ¿Cómo se pide los dulces allá en Colombia? Es que aquí en México se dice calaverita. ¿Cómo, se, cómo es el canto o, o cómo piden dulces ah. los niños en Colombia? Aquí en Colombia es así, triqui, triqui, Halloween, que quiero dulces para mí, y si no me das, se te crece la nariz. Así es, triqui tricky, tricky Halloween, Bien. quiero dulces para mí, si no me das te crece la nariz. Y el otro dice, quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Quiero paz, paz, quiero amor, quiero que, que me hagas por favor. Hablar de la, sí, hablar de la niña, de, de que está disfrazada, que era de bruja. Ah, oye, sí, sí, cierto, sí, el cierto. El sombrerito. Sí, se ve que tenía ya. ahí su disfraz. Pero el sombrerito, ya no sé qué decía, qué fue que se hizo. Sí, ya lo botó, no sé. Yo lo había dado a ir a largo, era como a esta altura. Como así, más o menos triangular. Oye, y el, el niño estaba vestido de, de De la marcha de Zacatecas, como de revolucionario. No, de, no. ¿de que estaba es de, de pirata. De pirata. pirata. De pirata, estaba disfrazado. Que sea, yo decía, tenía que ir al colegio y era por allá arribita, entonces, tenían, sí, estaban todos reunidos y todo, entonces, ahí fueron y a él les dieron otros dulcecitos más ella yo los recorrí, yo en el tiempo no estaba Natalia, sé que ahí no estaba, no, no la había conocido. si sí, no no estaba Natalia, nada, estabas con tus hijos. Triqui, Triqui, ¿cómo es? Tiempo... ¿Cómo es el canto? Tri... Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí, y si no me das, se te crece la nariz. ¡Oh! ¿Y si le, y si les daban? ¿Llenaste dos carabacitas, dijiste? Sí, lástima, créame que aquí estuviera Natalia, estaría perfecto esto, si estuviera, pero no. Pues a lo mejor alguien en, en internet puede hacer un Photoshop y ponerle ahí en medio a Natalia para que se vean que están como juntos. Ah, sí, después hacer no, pero también ahorita el que llega el octubre, que ya viene, ya es entre poco. Oye, y ahora que ya viene octubre, por ejemplo, ¿vas a salir a pedir dulces con los niños y con Natalia, con los tres? Sí, pensábamos estar todos disfrazados ese día los cuatro, para que sea más buena la diversión, diga, bueno, toda esta familia, digamos nosotros estar todos los cuatro vestidos de increíbles o si no de bueno cualquier cosa y de los increíbles algo algo. de los increíbles te gustaría disfrazarte pero, pero conseguir alquilar y si esos no no los tengo todos eso y son cuatro pues si sí, son cuatro claro. son cuatro podrían disfrazarse también como de eh, déjame ver cuatro personas de los cuatro Ajá. fantásticos También debería ser, bueno, estaría, no estaría mal el hombre de piedra. Ándale, el hombre de piedra, exactamente. La, ¿A Natalia podría ser la mujer elástica? Este, el niño este el de, el de fuego, el hombre de fuego. El niño de fuego, sí. La, la niña, pues ya no se podría ser la... Invisible, ¿no? Invisible, Invisible. La, invisible, sí. esa. Sí, pues ahí está, suena bien, suena bien. Eh, a ver si alguien se sabe de qué podrían disfrazarse Cristian y su familia, pues ahí pongan en, en los comentarios también. Los comentarios. Sí. Ya, ya, por lo que falta, ya ya hemos pasado tiempo casi como, como un mes y pico que hace. Sí, pues es y que hemos... ya está cerca, ya está cerca, sí, Halloween. Oye, ¿a qué hora llegaste? ¿A qué... ¿A qué hora llegaste del trabajo el día de hoy? Hoy sí, había llegado aquí como a las, a las seis, porque es que estaba por allá, sí, en trabajo limpiando, recogiendo herramientas, todo. Ok, llegaste como y a las seis hecho. a la casa. Sí, es que, es que me, to me toca en el camino ir así y venir en bicicleta. Ok, ya había estado. Ok, ¿y Natalia te, ¿Natalia te tiene preparada la comida? Ah, sí, pero ahorita está aquí, mire, cuidándola ya, amamantándola, la niña. mamanta ah, pero la niña ya está muy grande, ¿todavía este, toma chichi? No, es, no es de no que la tiene así no abrazada hasta, se acosta ahorita. Ah, está dormida nada más. Y ya estaban hablando mucho, eso hablaron harto ahorita y, y además, ¿será que hoy nos iban a entrevistar y todo? Sí. Como a las cuatro de la tarde y no, no se pudo, por lo que tenía que atender otra grabación. Mira, aquí Sendis nos pregunta, ¿quién fue la musa real para la creación de Natalia? Es decir, ¿en quién te basaste para hacerle la cara a Natalia y el cuerpo y su cabello? ¿Hay una mujer real que de la cual tuviste las características para hacer a Natalia? Ah, esta sí fue... La hice, pero no, no fue creada ni nada, no es que si, si la haría, no me gustaría que quedara igualita, idéntica, pero esa no salió idéntica a las que estoy pensando, ¿no? Ok, pero sí fue a una muchacha en especial que la hiciste igual, ¿y esa muchacha de dónde es? ¿La que me dijiste que era de las películas? Sí. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama la actriz? Ah, pero esa era la novela Mi me guardaba ya Natalia. Era, ah, era por el nombre. Era por el nombre, pero físicamente, uh, ¿a, ¿a quién está igual Natalia? Físicamente, ¿a quién te recuerda? Más que todo ahí el resto ya por lo que la novela era de amor, era de sí romántica todo. Okay. El el personaje, eh, Juan Pablo Raba, que era interpretador, este es Villanueva. Ok, ok, muy bien. Le, ¿Te muestro la, ya la siguiente foto? Sí, sí, muéstrame es la otra foto. Bacana. Ok, a ver, muéstrame. Esto, esta fue con los niños en el parque de Fontibón. Uy, sí, es cierto. Uh -huh. Sí, ahí están, y de uh -huh. hecho están súper su, contentos. Era jugar, a montar carritos y a comprar, comprar unos algones, ese yo me enfermé del estómago. ¿Por qué? ¿Qué, qué comiste? Porque ya la niña dejó la mitad del algodón y no quería porque estaba re dulce, sí. Ajá. Entonces yo, yo lo yo lo comí, yo entonces les invité a yo sufrir sí lechón, entonces después. Eso fue lo que me hizo año ese día ya te hizo daño tanto algodón de, de dulce y eh, se la pasaron muy bien, oye, y tienen tienen tenis y todos los niños, o sea, los llevaste ahí con ropa deportiva y todo. Ah, sí, la ropa particular de ellos es así, esa sí. o era la de la niña, esa era la que me regalaron y todo, para que ya se la pusiera y, y la regalaron esa chaqueta para el niño. Oye, y ahí Natalia todavía no estaba con ustedes. Todavía no, eso era el año pasado Como en septiembre más o menos Ya va a ser para un año Eso Va a ser para un año, ok Muy bien, ahí tenemos a, a los niños era, no, era divertido porque ahí aprendí muchas cosas de ser papá y todo Que, que compartir con ellos De vez en cuando sí Darles una diversión, comunicarme Oye, y era un grupo y ahí le pediste a una persona que te tomara la foto también. Sí, ahí fue, decía, como unos muchachos me la tomaron y todo. Porque queríamos estar de cuerpo entero los tres. Okay. Ay, perdóname, se me cayó algo aquí. Se dio un súper golpe. Este... Pero la verdad, ¿no? Ajá, la verdad una. le cuento, en este tiempo hasta ahora, con mi amiga, con la, la esposa platicando. Todavía no, no había conocido ahí a ella, Natalia. Ok, ¿todavía tenías a la novia esta, tu tu exnovia? No, esa era una que yo ayudaba mucho en voz o a sea, la... y, la, y el tiempo todavía la, la ex. O sea, todavía seguía, me tenía abandonado todavía con el otro, ah. la que era Carmen. Ya, ok. ¿Qué te dijo la persona que tomó la fotografía de que tenías ahí a tus hijos? ¿Qué dijo de ellos? Ay, no, eso sí fue bacán y todo, sí. De que bueno, que los montara la, a la montaña rusa los caballitos y que comprara esas, de ese jabón para hacer burbujas. Ok. Me parecían de verdad. Estuvo bueno ese día, ese día te gustó, te tomaste la foto y la imprimiste y la pusiste ahí de recuerdo. Ay, no, eso que fue bueno, ese día, y jugaba y con los dos y todo. Y fue bacano, También fue una tarde de domingo, del año pasado. Una tarde de domingo, del año pasado. Muy bonita foto, si ¿no? Vamos a ver la Si siguiente. me creyera yo... Ajá, dime, dime. Si me creyera, yo estaba con, con ellos hasta la Navidad. Y sin atar, y en la Navidad pasa. Oye, mira, mira, antes de que nos muestres esa foto, dice Froyo, he notado que en tu Instagram pegas fotos de personas reales en el rostro de los muñecos. ¿Quiénes son? ¿Notaste que las chavas están celosas de Natalia? Eh, son dos preguntas. La primera es, ¿quién es? Por ejemplo, aparece una viejita, una, un rostro de una viejita que se la pegaste a, a un muñeco. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo hace? En, tu, en, las en las fotos de tu Instagram hay este muñecos que tienen fotos, la cara está recortada y está puesta en el muñeco ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los de las fotos? No, no me acuerdo cómo ya, debe de ser que lo publiqué hace tiempo y todo Ok, entonces ya no lo no, recuerdo Oye, otra pregunta aquí dice que si notaste que las chavas están celosas de Natalia Ah, al, al, alguna, se de tal manera, sí, ya estaba pero como es de mentira y todo. Ok, ok, pero sí voltean a ver mucho a Natalia. Ah, sí. Muy bien, ahí tenemos pero una foto. que eso fue, sí, en noviembre la graduación del niño, ya estaba saliendo de transición. Ok, ese es el eh, es, ahí este, se, se recibió de ar arquitecto el niño, sino que sea todavía no está con Natalia fue el que acompañe se en la entrega el diploma en la graduación. Okay, ese de ahí fue de Ale, el, no somos. ingeniero ingeniero industrial. Ah no, el, el niño no está, no que no hacen nada, no, la letra que está muy borrosa esa letra es de preescolar, pues así. Ah, que tenía ya que pasa la primaria. Ah, ya sí, pues que no alcanzo a ver bien la letra. Pensé que decía ingeniero, ah, o sea, ingeniero industrial. No. no es escolar porque porque estaba diferente por pues, pues esta cara, que es la de un niño de entonces pues, No, no es eso, no es de adultos, es infantil. es del del kinder, del kinder Uy, no Mira que salió bien bonito, eh, bien bien listo que salió este la, niño. Claro, pues, sí, para así para tener la el recuerdo y todo y Oye, cuando pasó eso y todo. ¿Y dónde dónde te tomaste esa fotografía, por ejemplo? ¿Dónde fue? No fue cuando tocó hacerlo aquí con un papel azul oscuro para que esté azul oscuro el fondo y el muñeco esté aquí el, el, el adorno y el año el año pasado el año pasado se recibió del kinder el niño hay una pregunta aquí que me están haciendo que es que le que le que te comenta la gente en tiktok qué te dice la gente en tiktok de que de tus videos qué te comentan en tus videos la gente de tiktok Ah, que a veces también, sí. sí. Sí, sí. Mi papá la vi así feliz y todo. Y otras cosas y todo así. Nor, normal. éxito sí, siga adelante, ánimo. Ok. Ah, entonces te dicen cosas positivas en tu cuenta de TikTok. Y otras, otras negativas. También Estoy negativas. Estaba me corrió la chupa la teja ¿Qué es que es me corrió la teja la chupa sí qué es pero eso bueno voy a, a los eh, eh, eh, estoy así no sé no sé lo que hago qué, qué significa eh, este me chupé la teja en, en colombiano es que en mexicano no no, no, no. no. cómo es no cuando, cuando hay alguien que no, no, no se comporta muy bien, algo así. Ajá, ¿cómo le dicen? Se le corrió la teja o que esa persona está maldito. Eso. Le... O que se le corrió el champú, a veces dicen así. Que se le corrió la teja o se le corrió el champú. El champú. Ok. Acá en México no significa nada eso, ¿eh? Entonces es raro. No, no, no, ah, no sí. entendemos. Como mexicanos no entendemos. A lo mejor podremos... Ah, ya sé. Así como se, se le sacó la leche, se le chorrió la leche. Cosas de esas con leche, sí. Ay, o con chispas no. blanco, cosas de esas, sí. Pero de champú y de texas, no. No, sí, ya sé. aquí, aquí como estaba aquí, en ese país, acostumbrado a todo, con las mañas, todos. Sí. En a cambio, ya nunca estaba. A ver, muéstrame esa foto que ya es de la secundaria, ¿no? El niño pasó a la secundaria ahí. ¿eh? si sí, esta fue como que empezando este año, fue como los primeros días que entró como en enero, febrero. ¿A la, sí, están, a la secundaria? a ¿no? estudiando ahí. ¿O a la están primaria? estudiando ahí, en a la, en la, en la primaria. A la primaria. primaria ¿no? Porque te hacen, la pequeñita, ella era antes así, la niña. Oye, ¿y la sí, niña ¿qué, qué, qué quiere estudiar cuando sea grande la niña? Ya dice que va a ser como que modelo. Ajá, ah, modelo. Muy bien. Oye, ¿y la escuela se ve como que vacía? ¿Qué sucedió ese día en clases? Ya lo estaba recogiendo ese día para llevarlos a mi casa. ¿Pero lo recogiste muy tarde? porque ya no hay era. nadie? Era, ese día, era matrículas y todo que tenía. Sí, sí, el que tocó a mí. cita, sí, eso era de padres de familia, entonces yo ya fui, ya, ya, aclaré todo. So, o sea, fue, sí, fue bacano, después pues ahí los, les invité a comprar en sala de frutas. En Keney. ¿En cómo? Eso fue en Keney, Bogotá, todavía. Ahí todavía no estaba Natalia en el tiempo. Ok. Okay, eso exactamente. Eh, no. ¿Sí, sí, no? Oye, pues ese día la verdad todavía la, esperé, estaba todavía con la, la Karen ese día el, y, no, la última vez que nos vimos y todo, y ya estaba también a lo último, ya terminando casi con la otra de Bosa con la Nanchigo. Oye, eh, quería preguntarte una cosa. ¿Has tratado de hacer algún sí. algún ritual? Eh, con algún libro apócrifo negro oscuro para poder traerlos a la vida? No, nunca, y porque luego la pregunta. O sea, como si, si hubiera un ritual, tú hicieras un ritual para que ellos cobraran vida. Ah, no, eso es difícil, no, no sé hacer eso, no he estado estoy es difícil eso es que yo vi una película que se le ponían la mano en el pecho a un muñeco no, no, no. que se llamaba Chucky y, sí. y Chucky y decía ah no que ame la dame el sí, el amuleto eso o sea, tú lo has visto amuleto, sí. has visto esa película sí. pero no creo que quien, o quién o quien sabe quién está en realidad y todo que no, no sé no no, la verdad, no. Eso era porque era una película y todo, creo aquí, quién sabe eso cómo sea, si funciona o no. Sí, me imaginé así, me imaginé. Gran vela. Uy, pero. Ajá. No, pero cómo sería si gran día ajá. ¿Cómo sería? Pero quién sabe si serían de buen corazón o no, quién sabe. Porque eso sí. Enseñarlos a bien. Exacto, eso puede ser peligroso, claro. Puede ser peligroso. Claro. Entonces, eh, ¿esa Ajá. es la última foto que tienes con ellos? Sí, aquí, okay, pero aquí tengo las otras dos últimas. La mostré cuando era la lady, la hija mía, cuando era bebé, era así. Oh, ahí estaba Bebita, ya María, ¿verdad? Sí, imagín, está... imagínate que ya fui a eso en la primera mayor en el centro comercial. Como era un IMEC, algo así. Oye, pero ¿Qué tú, qué estabas, tú estabas, tú estabas súper joven, mira cómo, cómo te ves ahí. ¿Hace ya cuánto tienes? ¿Cuánto meses, Ya, ya. O sea, tenía como meses ahí, ya la tuve como a los 23 años. ¿Y tú cuántos años tenías? ¿Tú, 23 años? Y ya ahora tengo 27 y la niña ya. Ya tiene tres años, en noviembre cumple los cuatro. O sea que cuatro años de esa fotografía. Sí, mira, ahí le llamaba la atención la, la, la, la cámara y estiró la manita. La verdad, ¿sabe por qué? que sí, esa, porque esa, creció rápido, eso fue lo bueno, sí. Imagínate cómo era cuando llega imagino que va a ser una, toda una reina, una una buena hija conmigo. Sí, tú quieres ser modelo modelo de aparador. De que cuando llegue a la vejez me a ella y a Natalia también. A ver esa fotografía, bueno, esa es la, la fotografía de amor, de, comp de, de, de compromiso de Natalia y Cristian. De noviazgo. De noviazgo. Oye, esa foto está muy bonita. ¿Quién te la editó? ¿Quién le puso los corazones? fue en el celular donde, donde se edita el marco, el marco lo escogía así de corazón. Ah, tú escogiste el marco, tomaste la fotografía y después la fuiste a imprimir. Sí, ese pues era como que ya, ya un mes que llevábamos ese día. ¿Un mes ya llevaban? Juntos. Llevaban un mes juntos. Y la, le voy a mostrar la otra. Quiero que vea algo importante lo que está con los niños hecho, bautizarlos. Ok. Que tengo la el año pasado, ya va a ser a un año el bautizo de mi hijo Daniel. ¡Uy, qué bonita fue, fue foto! En, como le eso era en Barrio La Aurora. Sí. De, casi llegando para Santa Libra de Usme. ¿Fue su primera comunión o qué fue pero, su, su bautizo? Pero entonces aquí es el récord, de esa era la, la de verdad. ¿Fueron su bautizo o su primera comunión? Bautizo. Bautizo. Lo que, lo que pasó es que decía, día de a hablar, esta no es Natalia, esta era la, la verdadera la mamá. La, a ver, la Karen. A ver, muéstranos a la cara. Sí, sí, muéstranos sus planes. A ver, muéstranos a la cara. Acercanos. A ver, así era como más gordita Más gordita que Natalia A ver, a ver, acércanos a... a ver, la más de cerca A, a Karen, a Karen ahí. O sea, la que Tiene la, tiene la chaqueta roja a ver, Pero es que no vemos bien a Karen Acerca de la cámara a Karen Para verla Ya tocaría, pues bueno Algún día ya le, ya le muestro Tengo por ahí más fotosito. Ah, pues me, lo, me puedes mandar una foto a, al WhatsApp, me puedes mandar Ajá. una foto de, de Karen, porque ahí no la alcanzamos a ver. Entonces, Karen llevó al niño a bautizar, fue contigo, Karen, a bautizar al niño. No, esa sí fue editada, porque sí, también, todo ese tiempo estuve solo. Ah, Ella fue editada. Estaba... Es una foto editada. No, no créeme que ha estaba Natalia antes de tiempo, no, yo ya, ya no la incluiría, eso por abandono. Claro, entonces esas fotos son editadas, ahí pusiste a, a Karen, ¿Tú, ¿tú la pusiste ahí sola, a Karen? Yo, no, que yo, yo fui más que top con él, porque es que ella no lo quiere a, a ellos, no quiero a los dos y yo sí los quiero a ambos. Claro. ¿Quién te acompañó al bautizo o tú los bautizaste solo con él? El, el padre el padre los bautizó o solamente tú los bautizaste? Acuerdo, en... niños. Sí. sí. A ver. El el padre los bautizó o tú los bautizaste solo en la iglesia? Ok, se está reconectando. Vamos a esperar a que se conecte. Oh, estaba interesante, estaba interesante, eh, muchas fotos felices, muchas fotos felices. Ahí por ahí vi en los comentarios que decía alguien que tenía más vida que, que, que muchos de los que están en el chat. Entonces sí. vi muchas fotos felices. Ah, ya estamos de regreso con Cristian. Estábamos con las fotos Pero, del, del bautizo. Mira eh, que me queda pendiente esta la, la, la niña. O así sea, o sea, fue este año y ya estaba ahí Natalia. A ver. Ya iba vestida así, en trajecito azul, clarito. ¿A ese, ¿Ese día fuiste a la iglesia con Natalia y con la niña? Eh, Ken, de Kenei, sí. Ya está acompañito, ya, ya estuvo ahí. Parecen esta fotónicamente y el resto ya fue dentro la iglesia, en era verde también hoy oh, se ven se ve ahí cómo fue el bautizo claro y alguien te acompañó a ese bautizo acompañé este día fue, sí, fue Natalia y uno de los padrinos de ella uh. que vive en la Cali, de la de mi ciudad de Bogotá claro y mira ahí tienen sus velitas de, de... De bautizo, qué bonito. ¿Tenías ganas de, de hacerle su fiesta? Lo bueno es que mire todos aquí quiénes estuvimos los cuatro completicos, apenas papás e hijos. Sí, exacto, exacto, ahí. Me gustó harto. Está bonito. Ahí, ahí arriba hay alguien más con, con cargando. Tú estás cargando a la niña y ya ya, ah, eres tú también el del lado derecho, exacto. Son, son, son solamente tú y la niña, ¿verdad? Y Natalia también está sí. por ahí. Uy, pero lo bueno de ellas, es que, y ellos ya, ya en día ya están ya caminando y todo, pero y se hacen a la mía, yo los llevo en la mano nomás, los recojo y todo. No me toca recorrer del colegio. Sí. sí, qué bonitas fotos, sí. tú. ¿Tú las tomaste? ¿Tú hiciste el collage y lo mandaste a imprimir? Sí, para tener así el cuadrito y todo. Y, y por todo, para hacer toda la línea de tiempo. Todo, todo. O sea, pienso hacer un buen álbum y te dar buenos recuerdos. Lo menos diga hice algo en esta vía. Claro. Fui cabeza de hogar. Oye, eh, una pregunta. Natalia Cebañas. Ya, ya casi está cambiando todo está pasando ya a esposa mía ya pero pero Natalia Natalia se baña los niños se bañan va a tener el tercero. pero que ya va a tener el tercer hijo. ya ¿y quién le va a quién le va a bautizar el chiquito a Natalia Entonces vamos a ir sí, en la iglesia de Kennedy, ahí era cerquita y sí. No. Me quedó más fácil. ¿No, no, vas a ¿No vas a buscar un padrino para que le bautice el chiquito a Natalia? No, ya la ya, ya, ya tengo. Son ellos mismos, los de. los, los de la Cali o o, Keri, o el, el que anda conmigo, otra hora, y mi ahora amigo Javier. Ok deseado eso Oye, una una pregunta, pero que no escuche Natalia. ¿Podemos podemos hacernos a un lado para que no escuche Natalia ni el niño? El, no, el niño el niño va a escuchar y, y quiero hacerte una pregunta íntima. para vernos todos o cómo? No, nada más, este, que no escuche Natalia, te quiero hacer una pregunta. Anda, sí. Ándale, ahí. ¿A solas? Ahí, ahí exactamente. Oye, eh ¿Y no has pensado como que de pronto puedas hacer otra, otra muñeca, otra mujer, pero que Natalia no se entere? No, tú es que, o sea, Únicamente la que imagina la, eh, la Dios oscura, la Sami. Se llama Sami ella. ¿Y si pensarías en hacer otra y que Natalia no se enterara? pero eso de no era mucho y, y, y también el espacio me permitió mirar dónde guardar y todo la esa plata en eso todo allá es que pues sí para mantener a las dos va a estar difícil no es que, es que, pues hay que comprar otro y cobrar hay que comprar también, hacer el otro cuerpo los palos, el relleno. Pero si le pues si le empiezas a platicar a Natalia que pues que sea como Como que tienes un gusto por, por, por tener dos y que, que te duermas con dos. A lo mejor Natalia lo entiende. Una rubia, ya tienes una peli negra, una rubia. Esa ya misma, ¿verdad? Ya, ya misma porque se tenía mucho pero se lo tenía este año. Sí. Por ratos. Y. Y sí, en verdad me gusta Es así negro, más que todo ¿A ti te gusta negro? Por altas por, por, Que tengo Las que imagino son todas media y ninguna de ahí fue Como ninguna de esas fue rubia Las que imagino, y ni a mí no es de negro es, Si es de negro, es oscuro ah. Pero no es rubia Ah, ya todas las que imaginas son de, de ya, ya Natalia si, Se ve como que ya tiene sueño trans y así de oscuro y todo sí sí oye Nat Natalia hoy se ve diferente no. que el día de ayer hoy se ve como que con más sueño eh, se cansó el día de hoy Natalia bueno solo que está sentada aquí sí está aquí con la niña y todo ya le gusta estar harto sí más dos le gusta estar ya, ya, son como son mujeres sí, mujeres ahí les gusta estar ahí Sí, están ahí, están, están ahí. Y en la mañana, cuando se duermen en la mañana, ¿quién es quien despierta primero? Ella. las no. despierta. Natalia. Nos despierta y el, el resto ha listo a los niños y ellos ya se ponen a estudiar. Oye, ¿y les compras útiles a los niños? ¿Les compras libretas, lápices y todo lo que ocupen los niños? Claro, le he comprado todo eso. les, les ha ayudado a hacer trabajos y todo. Y como no me ha quedado tiempo, les ayudar toda la, la mamá. Les ayuda Natalia a que, a que estudien los niños. Oye, ¿y no dejas salir a jugar a los niños? Ya ves que, pues a lo mejor estando en, el, en la casa se aburren. ¿No los dejas salir a jugar? Eso tocaría a, a su tiempo y todo. va a pensarlo hacerlo para diciembre porque es que ahorita estoy pagando, sí, por lo que hizo más que todo la Karen, sí, que me ¿no? Casi una vez cinco meses, otra vez diez meses. Entonces, ya después de eso, que ya pagué ese tiempo, ya se va a salir entre dos, claro, de los cuatro. Ah, ya te entendí. Oye, y Karen, ¿no la has buscado? ¿No has buscado a Karen? ¿O Karen no te ha llamado? ¿No te ha escrito nada? No, entonces ya al final, ya casi el último no, no me vas a llamar, ni escribir, ni nada. Y tiene ya tú, a su hombre. ...de que sí, y ve que se quieren hartos en no. No, no digo nada, por eso ya... ...deja ya el camino, cada quien pasa su lado. Sí, ya cada quien que haga su vida como como más les, les parezca... ...y tú, bueno, tú ya tienes una familia, ya estás comprometido... ...ya eres un hombre con responsabilidades... Eh, ¿No sales de pronto con tus amigos y que Natalia se enoje? No, ya no dice nada, que antes ya conocí al mejor amigo mío, al Javier, y con él hacemos ejercicio y peso, hacemos también de eso, es pues, por jugar fútbol. Pues. Ok, entonces eh, tienes un amigo, Javier se llama. mano bueno, derecha, él me ha ayudado en todo, sí. Y también, bueno, tengo también su tristeza bacano que él también pueda hacer lo mismo y todo, y sí, se lo decía y todo, su futuro y todo. O sea, Javier, tu amigo, ¿también va a hacer lo mismo que tú? ¿Va a ser una muñeca para él? Cualquier cosa que sienta solo ya es decisión y lo que él... Cuando él quiera me, me avisa y todo, y, pero pues, el resto no, está ahorita solo. Ahorita, oye, qué te dice de, de tu familia? ¿Qué te dice Javier de, de tu familia que has construido? No, como sabéis, no hay secreto, entonces le dije, no, es toda la verdad. Porque nosotros, desde que, de que no, no quiero, quiero estar solo en nada, sacar mi futuro adelante, pero, y, eso. ¿Y él te apoyó? No, casi no hice nada. Lo que yo vaya a hacer es personal, no no me hice nada en eso. sí, respeta mis decisiones. Oye, ¿y tú los fines de semana te echas tus, tus cervezas? semana. Sí, sí, es, es común que, los, que las familias, el, el papá el fin de semana se eche sus chelas viendo el fútbol, se ponga bien borracho, después eh, se ponga a vomitar y después empiece a desgreñar a su mujer y a pegarle a sus hijos. Es como normal, es, es lo que las familias normales hacen. Tú también los fines de semana te pones bien borracho y después desgreñas a tu mujer, le pegas a los niños no. y ese tipo de cosas pues es normal es, es la familia latinoamericana eso lo traemos ya de sangre no, ya, no yo la, la verdad eso no haría eso porque sería malo y de verdad no los quiero mucho no hemos tratado de ser como me lo he dicho los cuatro como unos superhéroesitos como los increíbles ah los quieres, cuatro fantásticos quieres hacer una familia como los increíbles que en la otra parte eso de familia, somos mejores amigos, todos también. ¡Oh! ¡Qué padre! Vamos. ¡Qué padres sentimientos tienes! Es... Diga, ¿cómo estamos aquí los cuatro? ¿Bien organizados o no? Sí están organizados, sí veo que se quieren, tienen valores, eh, parece que eres muy responsable, que eres muy cariñoso, que estás muy contento. Yo veo puras cosas positivas en cuanto a cómo cuidas a tu familia. Nos quieres mucho. De todo, sí, Eso nunca les va a faltar nada. No, créame, he quería viajar a México y quería a México iría ir a nuestros niños allá, a todo, y conocer fotos, pero bueno, es por molestar. ¿Te los, ¿Te los quisieras traer a México de, de visita? soy súper famoso ser una estrella, ¿no? Pues vamos a ayudarte a que seas más conocido. Estoy seguro que habrá interesados en, en traerte, en llevarte a algún evento, a conocer a Natalia, a conocer a tus hijos. En Colombia, ¿qué dicen de ti? ¿Los, los medios de comunicación ya están hablando sobre tu historia? No, no, no sé la verdad, muy pocos, pero ahorita lo que me lleguen a hacer allá en estos días el jueves en City TV, que es aquí en Colombia, ahí, ahí, ahí van a mirar. ahí ¿El jueves te invitaron a van un a programa a, a un programa de televisión en Colombia el jueves? Pero dije que lo hiciéramos ahí, nomás en el, en el parque donde vivo, por esos lados. Ah, muy bien. Desde pues el jueves a las tres. El jueves a las tres, pues yo... Yo te pediría que pongas a uno de tus hijos o a Natalia a que tome videos o fotos para que las subas a tu Instagram y podamos ver pues, tu entrevista, podamos ver cómo, cómo participan en la tele. Sí. Ah, sí. Sería, sería bueno y... No, yo no, también me toca ir a nosotros mismos así los cuatro y todo. Natalia va así de todos modos cuando va a llevar... Ya a ir en, en la silla de ruedas. Oye, fíjate que una, una cosa curiosa es que Natalia se parece mucho a mí. ¿Ya, ¿Ya te diste cuenta que Natalia se parece como que mucho a mí? Ah, pero en las gafas nomás, que las gafas también son cuadras. Ah, en ah, las gafas, sí. claro, claro, solamente en las gafas. A ver, pues sí se parece, o sea, sí pudiera ser mi hermana, ¿eh? Ya ser ¿no? mi cuñado puede ser. Puede ser eh, Natalia es colombiana o es mexicana? No, ya el resto es así de acá, colombiana y bogotana. Es bogotana, porque como vivían en ese tiempo allá en Santa Libra, habían Santa Libra con la mamá pagaban una pieza y todo, y se la pasaban en el tiempo todavía vendiendo verduras y todo en la calle. Y, okay. y a lo último, sí, porque es, es, todavía no está el famoso papá, pero que tomaba mucho y todo. ¿Quién, ¿quién tomaba mucho? Papá y todo, sí, están, duraron un tiempo separados, mi suegro. Ah, sus papás, estuvieron separados. Mis suegros, mis suegros. Sí, tus, tus suegros, tus suegros, los papás de, de Natalia. Oye, pero sí, sí se parece mucho Natalia a mí. Eh, si alguien puede hacer la comparación, pone dos fotos, la de Natalia y la mía juntos, y lo ponen ahí en el Facebook. Lo voy a retuitear, lo voy a compartir en las redes sociales, porque a lo mejor puede ser mi pariente Natalia, ¿eh? Oye, ahí está el niño, mira. Oye, el niño tiene ojos de color, ¿no? ¿Tiene ojos azules? Sí. ¿Qué, oye, ¿qué? qué? Tú me, tú me Ajá, ah, habla el niño, no sabía que hablaba. ¿Cómo te llamas, niño? ¿Qué Daniel Adolfo. Daniel Adolfo. Daniel Adolfo, ¿qué tienes en los ojitos, Daniel Adolfo? Porque te los veo muy irritados. Es que son azulitos para que mamá era de ojos azules, mamá oye, Karen. Oye, sí, Adolfito, pero los tienes como, como roña, como que tienes roña en los ojos. Ah, ah, sí. ¿Tienes roña? Pero el resto Pero el resto todo Pero bien, sí. Quieren mandar hacer una cirugía Pero me a mí oíron de doctor No, no tengas sí. miedo Adolfito ah, no. no tengas miedo Esto puede ser chancro Puede ser chancro lo que tienes en los ojos ¿Qué le pasó? Este, ¿Qué le pasó a Adolfito? ¿Qué ah, es lo que sí. tiene en los ojos? No, tiene nomás eso nomás, pero no, el resto me viene y todo, pero el resto así, más de vista no, solo es mi esposa nomás. Oye, este pues no como que le salieron perrillas, ¿habrá visto algo indebido? Ah, no, que pues quién sabe, no sé. La, la, la, aunque sí a ese le gusta jugar, dejo jugar. En el televisor y yo tengo controles entonces A ver pod está jugando Podemos ver a juega mucho desde este Mario Bros Podemos ver a Lady María A ver si tiene los ojos igual no, ¿no la puedes enseñar? Quizá porque Los más parecidos son los hermanos o no a oh, También tiene los ojos sí. Hola, ¿cómo Hola. estás? No señor. ¿Cómo estás, este María? ¿Qué Con mamá. Oye bueno, María, también tienes los ojos como como que te salieron ahí, como infección en los ojos. ¿Por qué tiene infección en los ojos? lo que juegan mucho y estoy jugando mucho videojuego y son azulitos también. Oye, pero deberías de, de llamar a un doctor porque eso parece como herpes, como sífilis, lo que tienen los ojos. Un, un tratamiento. Claro, porque mira, a mí me parecen como herpes, como sífilis que tienen los ojos. Eso se le puede complicar. Sí, mami, yo sí, con mi hijos especial también, con mi niño y todo, sí. Oye, ¿y Quien Natalia? Sea, que hacer la operación. Oye, Natalia tiene los ah, ojos no, igual? A ver si nos muestras a Natalia. No, no, señora esposa no, no los tiene, ya, está bien ella. ¿Podemos verla sin lentes? No, son ya marrones, ah. como yo. Sí, llévatela ¿Le puedes quitar los lentes para que los vea? Oh, ahí están, mira qué pestañas tan, tan largas tiene Natalia Sí, así ya sé Si lentes como la de De mentiras o casi de verdad parecía No, pues la verdad que ahí sí se parece Mucho a, a, a familiar Mío, eh, sí parece que tiene vida De no, hecho es que va a así. De hecho se parece para Mucho para Mira, mira, la verdad es que la verdad se parece mucho a mí Oye, no, no hiciste mi muñeco, no es como que hiciste un muñeco mío y le pusiste de pelo largo Seguro Mira, a ver, déjame, déjame ver si A ver, déjame ver si Si con el pelo largo yo, a ver, déjame ver Vamos a ver, a ver, vamos a ver, a ver, <risa> pues como que sí, sí me parezco, sí, sí, mira, ¿no te habías dado cuenta? O sea, a lo mejor, ¿no será que me hayas visto antes y que hayas pensado en mí para hacer la... Uh -huh. Natalia, ya se fue. Ahí estamos, ahí estamos. Mira, ¿qué dices? ¿Sí o no me parezco? ¿Cómo, cómo ves tú? Sí, sí, harto, claro. ¿Sabes cómo ya le digo? Claro, ahora mi cuñado. Yo creo que sí voy a ser tu cuñado. Voy a ser tu cuñado porque sí nos parecemos mucho. No lo había pensado, ¿eh? Tu hermana Natalia ha sido la, la mejor de todas. Y... Sí, me ha ayudado mucho, me ha querido mucho. Bueno, pues lo bueno, lo bueno que se ha portado bien Natalia, que no me vaya a dejar mal. Ay, ya que van a preocupar bien conmigo, pero aquí no le va a faltar nada, ni nada. a los sí. niños tampoco, a sus sobrinas. No, pues mira que yo ya soy tu cuñado, estamos aquí pactando esto, porque en verdad me tengo que hacer cargo de, de mi hermana que tienes ahí, no me había dado cuenta hasta hasta ahora, fíjate. Mejor regalo que le allá ya la visita en México. Pues sí, ¿eh? Mejor, mejor eh, que, que podamos recibir a la familia en México, claro. Ya, conseguirle empleo allá de, yo no sé, oficina o supermercado. No, de modelo, lo vamos a poner de modelo en una tienda de de bodas, de vestidos de novia. Claro, sí, a No se las quiere tomar, ¿por qué no? A ver, dame un segundo, dame un segundo, ahorita, güey. Dame un segundo, platica con la gente tantito. Aquí de hecho. Tómale. A ver, ¿qué quiero? Si yo no las... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Não, não, não. como o De cámara, hasta aquí, ¿eh? entrevista a Osla. Ya saben. Ahorita voy, ahorita voy, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Dame un segundito, ya voy. Déjenme y comenten estos esto, videos La entrevista está súper buena, mi querida gente. ¿Cómo estás, amigo? Ya regresé. Ah, estás ahí con... Están hablando. ¿Qué estaban diciendo? Ah, la... creo que sí, mañana voy ocupado y de que Sí, mañana les ayude con las tareas a los niños, Muy bien. Dices que el jueves tienes una entrevista. ¿Te han llamado para más entrevistas? ¿Te han llamado para algún programa o algún lugar que te quieran ver? Varias. Más la de hoy que fue negar. La de fue negar, pero de ahí para allá. Mañana, mañana temprano, la mañana tengo una de Caracol Radio de aquí Nacional. Una de, hoy, de Caracol Radio. La, de la mañana, sí. A las 8 Y la otra tengo la de TTV pues por la tarde a las 3. Ok, oye, y. Iba a, a preguntar si en tu TikTok vas a seguir subiendo videos. Ah, sí, ya, ya cada fin de semana tengo unos, pero ya ahorita va a estar bueno. De poco va a ser el cumpleaños de mi hijo Daniel. Ok, entonces ¿te, vamos a poder seguir viendo en TikTok. Que, pensándolo bien. Sería buscar un buen lugar como en la auditoría, celebrarse, lo salvarse y mirar cómo hacer para la decoración. Decía, del niño. Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, Cristian, espero que estés muy bien, que tu familia siga igual de contenta. Nos gustaría ver esas entrevistas que te van a hacer. Por favor, sube contenido en tu Instagram. En, eh, ¿cómo, ¿Cómo está tu Instagram para que te sigamos? Cuatro. tengo el celular. Bueno, sabes que a la gente, a, a, mándamelo y a la gente se lo voy a compartir para que te vayan a ver a tu Instagram y estemos al pendiente de cómo vas con tus entrevistas, qué es lo que va sucediendo en tu familia, que por lo que veo los cuidas mucho, los quieres, los consientes, te preocupas por ellos, entonces pues eh, no hay mayor problema. Con, con lo que estás viviendo, te veo muy muy bien, muy eh, contento. Ah, oye, ¿alguien te ha dicho que ayude, que, que busques como ayuda, que vayas con un psiquiatra, que vayas con un psicólogo? ¿Te han dicho eso? Así ah, algunas, sí. más que tal las, las que me diciendo, no son nada, las muchachas de ver Dai es pues como es así imposible buscar de verdad, entonces oye, pero, o sea, tú piensas tú piensas, ¿tú piensas que tú piensas que sí necesitas un psiquiatra un psicólogo, o, o piensas que no que estás bien no, yo al resto pienso que estoy bien y todo porque si tuviera si familia verdad y todo yo hace rato, yo no iría, no haría esto, no. Ok, dime una cosa. No, por seguridad, lo hago. Dime una cosa, ¿de niño te llevaron a algún médico, a algún psiquiatra, algún psicólogo? Te, ¿De niño te llevaron? Ah, sí, pero cuando estudiaba y todo, sí, terapias normales, sí. Terapias ter, Terapias normales, pero ya no las seguiste. Ah, no, o sea, ya ese término y fue... Hace mucho tiempo, tenía como 11 años. ¿Por qué te llevaron a hacer terapias? ¿Qué hacías o cuál era el problema para que te llevaran a terapia? a ah, no, expresión para que un expresara y todo y tuviera aprendiera a ser talentoso. Ah, ok, ya te entendí. Sí, no, no podías expresarte bien cuando eras niño, tenías dificultad al, al hablar. Bueno, estas cosas a la integridad, ¿no? Ah, tenías, tenías problemas con todo eso y por eso fuiste a las terapias, ok, ya ya te entiendo. Eh, oye, de esta Natalia está embarazada de tres meses, ¿no consideras ponerle al niño Oxlack? podría ser? ¿Cómo así, Oxlac? Ah, no. Su nombre, <risa> ¿Qué, mira, no? mira. ¿qué nombre le quieres poner? mira, mira a mirar porque no, no hemos hecho ecografía todavía. Ah. Pero, eh, después cuando se haga, ahí miramos, pero a ver si lo que se dice ya niño. ¿Le vas, a, y, le vas a hacer una ecografía. Pero iba, pero iba a decir si, si llega a salir niña, ¿qué le ponemos? Si sale niña, no sé, no sé, ahí sí tú y Natalia búsquenle un nombre. pero iba a decir es un nombre propio un <risa> no sí sí es un nombre es un nombre propio si sí es un nombre propio y apodo también apodo también es oye pero tres tres en la familia y Natalia van a ser muchos tú quieres una familia grande o ya con ellos te vas a quedar no ya después de que ya la, el otro ya, ya vamos a dejar es que ya se me llena mucho ¿Le vas a amarrar las trompas? Ya para ah, que... Pues ya el nieto. Ahorita tiene... Bueno, ahorita ya, ya ahorita ya está embarazada, pero... ¿En algún momento no le pusiste un DIU? ¿Cómo así? Un DIU es un aparato que se ponen las mujeres para que no, no tengan relaciones y no puedan tener hijos. ¿no pensaste en ponerle un due antes de, pues, hacer lo que hiciste y que ya estuviera embarazada? No, ya, ya lo me pareció que me ha ayudado mucho, ha estado eh, tiempo conmigo, pues, queremos a ti. y si es lo mejor para mi Natalia. De, de, de, lo haré ganar un regalo. Claro, pues, va a ser tu primer hijo con Natalia, porque los otros dos hijos no son de Natalia. Sí, Pero... Era. Era de la Karen, pero pero Natalia los quiere mucho, verdad? Oye, dice y que si, y si tienes gemelos, ¿qué pasaría si tienes gemelos? Divertido, sí, va a ser divertido si tienen gemelos. Bueno, que uno puede decir se puede no puede las mujeres. Dos, dos, que, que tengas gemelas, o sea, que sean niñas, imagínate. Es que me gustan harto y así con eso hay menos travesura, menos me hacen mandar carros a la boca, canicas. Ya. Mira, Natalia ya se ve que, que está más contenta, ya está volteando la cámara, también el niño. Muy contentos todos, ¿eh? Muy contentos todos. ¿Qué dice Natalia de que se están volviendo famosos? contentísima porque sí, amigos, sí, hicimos sí, no, no, sí, de de cumplir el deseo. Pues sí, muy bien. Eh, muchas gracias, Cristian, por, por recibir nuestra llamada. El día que tú quieras, eh, te lo digo eh, como, como amigos, el día que tú quieras llamarnos aquí al programa, nosotros estamos haciendo transmisiones a partir de las 10 de la noche. Entonces, si de pronto en algún momento quieres platicarnos algo, puedes llamar y nos puedes decir cómo te fue, puedes decirnos si tuviste alguna aventura con, con tu familia y demás. Me gusta, pero ya saber qué hacer de todo eso y comerciales, así como hemos nosotros, peliculitas de los increíbles. Los fantásticos. Ya está, claro que sí. Claro. Sí, somos nosotros. Estamos nos como especiales para eso. Oye, Cristian, ¿y todavía, la, o sea, no has salido a la calle y que alguien te reconozca y que reconozca a Natalia y les pida fotos? ¿No ha pasado eso todavía? No, la verdad, sí. Sí, sí ha pasado. No, como le digo, sí, no que como. Eh, como la, la que yo ese domingo y todo lo que hice, sí, no me di cuenta que era famosito. No, Ayer le hablaba así ese día al muchachito, sí O sea, creí que era que la hacía así de maldad, como defendiéndola, pero no, ya, ya me di cuenta que ya, ya la próxima, ya no voy a decir nada, ya, así. Cualquiera foto, doctor, lo ¿Qué parece? Sí, porque va a seguir sucediendo, ¿eh? Esto es algo de que se, se va a hacer más viral, te van a conocer más en el TikTok o en tus redes sociales y donde te vean o donde vean a Natalia les van a pedir fotos, o sea, eso va a suceder. Entonces, para que no te vayas espantando. Mejor. Sí, yo sé, yo sé. Pero ya, de todas maneras, mejor, sí. Pero todos, así, tú, nosotros, juntos, Muy bien, Cristian. Pues bueno, gracias por, por recibir la llamada, gracias por contarnos las, las historias de las fotos, platicamos, nos la pasamos bien, fue divertido, seguimos conociendo a, a tu familia, veo que estás, estás contento, que estás muy bien, y pues yo deseo que sigas eh, teniendo, o que te sigas estando contento. <risas> que le gusta hacer harto, es que el niño es muy traído. ¿no? <risa> muy bien, a ver, haz que hable el niño. Hola, ¿tú, ¿tú qué vas a hacer ahorita? ¿Vas a tomar? Muy bien, muy bien, gracias. Sí, vas, a, vas a tomar. <risa> Oye, ¿y ya borraste entonces las fotografías que te dije de tu Instagram? ¿Ya las borraste? Sí, ya, ya me di cuenta que sí, mejor. Sí. Muy sí, bien. Si, si le hice caso, sepa palabra. Sí, qué bueno que, que sí. el consejo te sirvió y es mejor que, que borraras esas, esas fotografías porque pues mucha gente te va a empezar a conocer y si ve, veían esas fotografías pues no sé, iba a haber como alguna situación mala a la mejor. Pero bueno, tú llévatela tranquilo, sé feliz. Eh, trata de conversar con personas que, que conozcas ahora, que vas a tener mucha gente que te llama, que te conoce. Eh, trata de tener interacción con todas esas personas. Y yo creo que todo va a estar bien, ¿sale? Sale. Te mandamos un abrazote, Cristian. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias a ustedes y a todos porque me ven y ya y están dando cuenta todo, y sí, expreso lo que siento. Muy bien, mi hermano. Pues saludotes, que estés bien, un abrazo. Cualquier cosa, ahí estamos. Vale. Uh -huh. Bye. Dale, cuando quiera... Tendemos escena, estamos ahora sí todos los cuatro. <ríe> claro. Sí. Claro. Sí. Dale, sí, Cristian. Se y ahí se, se comunican. Y no estamos desgraciados. Ya ya, ya todo a que contar, ya conté fotos. Ya Ya luego nos cuentas otras cosas. Que estés muy bien, Cristian. Un abrazote. Les pues va a subir, sí. Sí, lo... Dos videos y sí, sí. este año los cumpleaños, ha pendiente el próximo Halloween, que vamos a hacer los cuatro: la grabación de la niña y la navía. Tuc, nunca falte, y de la navidad ahí está mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 13 de diciembre. ¿Cuándo? 13, 13 de diciembre. 13 de diciembre, pues muy bien, ahí estamos pendientes también en tus redes sociales, en tu Instagram, y cualquier cosa, pues ahí te comentamos antes, es pues decir es por mi amigo Javier que cumpla, cumple ahorita el 19, le celebré cumpleaños y todo, cumple ya esos 28 años ¿Javier cumple 28 sí, claro, años? Saludos saludos, bendiciones y ya ahorita el 19 de septiembre, sea exitosito muy bien muy bien mi hermano, pues un abrazo, gracias Saludos. Dale, entonces, estamos hablando ya. Bye. Va a a vale, Dale. Igualmente, mi hermano, saludos. Pues ahí tenemos a Cristian, que hoy quiso llamarnos y contarnos esta parte de, de las fotografías. Eh, yo me tengo que retirar, gente. Entonces, pues les agradezco también que hayan estado conmigo, que hayan estado en esta llamada con Cristian que seguramente va a, a seguirnos llamando, eh, quizá, mientras tenga tiempo. Y pues bueno, con, con mucho gusto vamos a, a recibir sus llamadas de Cristian y vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo con él, con su familia, en sus cuentas, de, en sus redes sociales. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta noche. Mañana tenemos eh, nuevo video, creo que sí tenemos nuevo video gracias por darle corazoncito, por darle like, por poner comentarios en mis videos, gracias, mañana tenemos también una entrevista, vamos a hablar sobre misterios de Costa Rica, tenemos a un invitado costarricense, un invitado tico que va a platicarnos cosas muy interesantes, 10 de la noche mañana aquí en el podcast Oxlack. muchas gracias a todos y quiero decirles, eh, quiero repetir lo que le dije a Witz eh todo es divertido, todos nos la pasamos bien, todo es entretenido, pero si de pronto alguien de ustedes siente que la transmisión no le hace bien, que la transmisión los deprime, que la transmisión los enoja, que la transmisión los afecta, eh, lo mismo que le dije a Aguitz, no entren a mis transmisiones, por favor. Mis transmisiones son para que pasemos el último, las últimas horas de la noche entretenidos, platiquemos, estemos reunidos, conozcamos, a veces lloremos, a veces eh, nos re re reímos, a veces nos sorprendemos, pero si las transmisiones les incomodan, les hacen mal, los afectan, los hacen enojar, cualquier cosa de ese tipo por favor, solo ya no entren a las transmisiones. No es bueno para ustedes. A no quiero volverlo a ver aquí, por favor, porque a Awitz le hace mucho daño entrar a mis transmisiones. Lo mismo para cualquier otra persona que se sienta mal por mis transmisiones, que no entren, por favor. Háganlo. No, no los estoy corriendo ni es de mala onda. Es lo mejor que puedo hacer por ustedes, porque si... Mis transmisiones no es para que se sientan mal, ¿ok? Entonces, quien se sienta mal, ofendido y demás, por favor, ya no entre. Y listo, no pasa nada. Aquí nada más estamos para entretenernos, conocer y tener un montón de, de sentimientos. Pues bueno, gente, yo tengo aquí un problema, entonces me tengo que retirar. Les agradezco que hayan estado conmigo. Buenas noches. Me hubiera quedado más tiempo, pero tengo una situación... Entonces, ahorita tengo que, que ver qué hago. Discúlpeme por irme, pero eh, no, no tenía, no pensé que iba a suceder algo. Así que, bueno, los dejo y nos vemos en mis redes sociales. Gracias, chicos.